hola a todos voy a explicar brevemente cómo configurar una página para que sea la que se muestre ante un error de tipo 404 en primer lugar voy a explicar en qué consiste dicho error por ejemplo lo habitual es navegar dentro de nuestra página a través de los menús de los banners o de los enlaces de tal forma que por ejemplo si selecciono la página o limpiada la pueda visualizar sucede que hay veces que alguien intenta escribir la url directamente en el navegador y se equivoca, escribiendo por ejemplo olimpiadas. En este caso el servidor retorna un mensaje de tipo 404 indicando que no se ha podido encontrar esta página. Este error también se da cuando tenemos algunos enlaces que apuntan a páginas que no existen. ¿Cómo puedo hacer que el mensaje o la página que se muestre sea la que yo quiera. En este caso, tengo que crear la página. Añadiremos una nueva, por ejemplo, que se llame Error. En ella yo, por ejemplo, voy a añadir una imagen que ya tengo previamente cargada en mi librería. Por ejemplo, la de la lupa. Y voy a escribir un pequeño texto indicando que la página buscada no existe en el servidor Pulse aquí para volver a la página de inicio. Muy bien, voy a poner un enlace para que me cargue la página de inicio al pulsar en la palabra aquí. Y ahora voy a darle un poco de estilo con el tema de los títulos y centrando también indicaré que quiero que solamente se muestre el contenido sin barras laterales ya tengo mi página creada ahora tengo que irme a la opción de apariencia 404 página error e indicar que la página que quiero que se muestre ante un error de dicho tipo sea la que acabo de crear error guardo los cambios a partir de dicho momento cuando alguien intente acceder a una página errónea porque, porque esté mal escrita, el mensaje que me saldrá será el que yo he creado a través de la página. Muy bien, espero que os haya sido útil. Un saludo.